Vamos a emitir en el día de hoy nuestro breve comentario del día y es necesario hablar, ¿verdad?, sobre el toque de queda que ya está previsto para terminar los 45 días de extensión que se hicieron mañana miércoles o este próximo miércoles y eh, también, ¿verdad?, eh, relacionado todo esto con nuestra salud. Y miren, ya mañana, como les decía, este miércoles el Poder eh, Ejecutivo eh, terminará la estos 45 días de extensión del toque de queda pero esto no quiere decir que definitivamente el toque de queda se va, recuerden ustedes que en reiteradas ocasiones el estado dominicano en procura de salvaguardar, de evitar la propagación del COVID-19 ha estado extendiendo el toque de queda Más sin embargo, miren cuál es la situación y es que los ciudadanos señores no quieren acatar el llamado Lamentablemente aquí se ha estado criticando el toque de queda en reiteradas ocasiones Para muchos es una situación que como dicen se le está sacando provecho Y que hay instituciones del Estado, organismos que le están sacando provecho a esto Y principalmente con las multas Pero yo le voy a decir algo señores Si usted se queda en la casa Yo creo que a nadie hay que multarlo, a nadie se le pone una multa hay una situación muy difícil y que todos debemos de poner un granito de arena, porque aquí se está hablando muchísimo, se está hablando de que hay que flexibilizar el toque de queda a partir del miércoles y que el gobierno debe de cambiar el horario del toque de queda. Y le digo algo, y sé que muchas personas se sentirán molestas conmigo, yo pienso todo lo contrario. Aquí hay que... Claro está, habrá un momento que hay que flexibilizar, pero hasta el momento, tomando en cuenta los números que han aumentado, y no lo digo yo sino lo dicen los reportes, el incremento que se ha producido, se ha reportado un incremento de pacientes en las unidades de cuidados intensivos con 182 camas ocupadas, señores. ¿Eh? De las 523 disponibles para un 35%, hay un aumento en tanto que hay un 90 de 95 pacientes críticos en ventiladores, lo que indica que el 35% de esos equipos están ocupados. Y días atrás no era así. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque se entró en confianza, porque se ha dado rienda suelta. ¿Eh? Conocemos y es lamentable lo que ha sucedido con muchos lugares y principalmente la gente del ámbito de la diversión que se ha sacrificado durante todos estos meses desde marzo, pero ha sido necesario hacerlo, ha sido necesario hacerlo señores, porque de lo contrario la situación hubiese sido peor semanas atrás, estábamos un poco más con los números más bajitos pero entramos en confianza de nuevo, dimos rienda suelta, suelta, depositamos confianza, se habló de dar algunos permisos con el distanciamiento apropiado, con mascarilla en algunos lugares, sin embargo ahí están los resultados, ha aumentado. Muchos están apostando a que el gobierno hoy o mañana informe de que el toque de queda va a iniciar en hora más tarde. Pero yo opino que sea todo lo contrario. ¿Y para qué usted? dirá, como Vladimir? Para que, bueno, vienen momentos donde sí queremos estar en familia, donde sí queremos compartir, y ese momento sí habrá que aprovecharlo con la medida correspondiente también. ¿De que yo soy partícipe? ¿Y qué propongo? De que el toque de queda continúe no tan flexibilizado hasta más o menos la segunda semana de diciembre. Y que a partir de ahí, entonces, de ese 10 de diciembre, o un poco más adelante, sea entonces, no cuando se quite, sino que se flexibilice también para tomar un poco más, entonces, llegar un poco más a esa etapa, más tranquilo, con menos casos. Entonces, ahí sí se puede flexibilizar. Pero si flexibilizamos ahora, ¿no vamos a poder tener diciembre, entonces, flexible? Porque ahí los casos van a ser peores. Si comenzamos a flexibilizar desde ahora, desde noviembre, vamos a llegar a un diciembre donde no se va a poder flexibilizar. Entonces, auguramos de que a partir de mañana, cuando concluyan esos 45 días de extensión, no se flexibilice, no. No se flexibilice. Si hablamos de flexibilizar, que es lo que todo el mundo ha estado pidiendo, y para estar tranquilo en esta época del año, que es la época de Navidad, sí se debe entonces de flexibilizar, no quitar, flexibilizar en diciembre. Y no se me molesten porque nosotros somos un país, un país pobre, un país que no eh, te, te, tenemos la, la altura económica de esos países europeos. ¿Eh? Como Portugal, como España, como Inglaterra Que han tenido que reconfinarse de nuevo Han tenido que volver desde cero España, porque tengo amigos españoles No es que me he enterado a través de, de medios de comunicación no. Ellos mismos me han dicho La situación es difícil en mi país eh, Me he comunicado con mis padres Y han tenido ellos que trancarse Nuestra provincia ya está cerrada totalmente ¿Y por qué están haciendo eso? Bueno, ese es el modelo europeo en Portugal también se está haciendo esto. Ellos van a tratar de extender lo más que se pueda, de flexibilizar, perdón, de extender el horario normal del toque de queda y tratar entonces, si es posible también, flexibilizar en diciembre. En nuestro país todo dependerá de cómo continúen los casos. El presidente de la República ha expresado eh, que ya será una decisión entonces que tomen las autoridades de salud pública al fin y al cabo. Así que, por favor, vamos a tratar de mantener ese distanciamiento social, eh, vamos a tratar de respetar, eh, se critica mucho lo que es eh, las multas que se están colocando, se habla de que es un negocio, si usted quiere evitar que le pongan esa multa, quien se queda tranquilo, todos sabemos y se ha hablado bastante, si usted se queda tranquilo, y no anden en las calles más allá del horario que se ha establecido, creo que a usted no le van a poner, no le van a poner ningún tipo de multa. Sea un negocio o lo que sea, quédese tranquilo entonces. Y vamos a esperar de que esto se normalice un poco más. Así que repito, somos partícipes de que la continúe, ¿verdad? Con las, cumpliéndose las normas durante todo este toque de queda. Vamos a esperar la decisión del mandatario. Pero si queremos tener un diciembre tranquilo, sin preocupación y que por qué no poder entrar un poquito, principalmente con nuestros familiares, con nuestra gente, sentirnos un poquito más libre en ese diciembre, bajo el cuidado, claro está, se debe de flexibilizar, no ahora, sino ya más o menos a mediado del mes navideño. Parte de nuestro comentario del día y ahí está. Mire, señores. Continuando entonces con las noticias, en el ámbito local, regional, decenas de personas y vehículos retenidos justamente este fin de semana en San Francisco de Macorís por violentar el toque de queda. Yo quisiera que alguien me explique, pues, eh, tengo información, aquí este fin de semana muchos lugares estuvieron aperturados, muchos centros de diversión estuvieron aperturados, la policía eh, estuvo realizando su trabajo. Los reportes que tenemos es que se ha permitido que muchos de esos bares y centros de expendios de bebidas alcohólicas eh, abran sus puertas bajo ¿verdad? algunas medidas a tomar, distanciamiento, mascarilla, pero se incumple de todas formas porque es difícil cuando esos tragos están en la cabeza. ¿eh? Conocemos, caramba, lo que esos comerciantes se han sacrificado, pero si le permiten abrir sus puertas... Traten de llevar el tener ese control, y, y si le permitieron, eh, con una cantidad de gente determinada, cúmplalo, entonces, para que no se lo cierren de nuevo. Vamos a escuchar entonces parte de lo que aconteció en ese operativo, comandado por el Coronel Santa María. Adelante. distanciamiento y a la margarita. Y no se está cumpliendo. Por eso estamos haciendo el operativo. Todo aquel que no tenga su mascarilla y no tenga el, el, el tratamiento será, será llevado... Por eso estamos tomando la medicina. Lamentablemente el caso. Tú vas al supermercado, pues, okay, con mascarilla. A los que no tienen mascarilla está bien. Nosotros sé que tenemos mascarilla ahí para hacerla a las personas. A los que no la tienen. El aquí social no hay. Entonces, porque era el negocio de nosotros, Estamos trabajando. Oye, si ellos quieren que no se moviendo, yo lo ir, mañana, pues mío, pues yo lo cierro todo. Van a ir 200 empleados para la calle mañana. Domingo no hay problema, yo llamado en la ¿Qué, ¿Qué, ¿qué madura, es usted a la Gobernadora Provincial? No, cuando la Gobernadora, a ellos, a todos. No, Senador, no tiene que ver con eso. para a la autoridad de la policía. Es un conjunto entre todos. Que se pongan de acuerdo. Si ellos no quieren que abra, pues nosotros no quedamos cerrados, no hay problema. Tenemos ocho meses cerrados y los ocho meses más un año no hay problema. O quitarlo, no hay problema, prohibir otra cosa. Okay. Porque eso no tiene es lógica. Porque nosotros, los dueños de negocios, nada más so, somos los de para acá arriba, los que nos Para otro sitio en la salida hay 20.000 negocios abiertos y están trabajando solo con nosotros. Entonces yo no sé qué es lo que ellos quieren, principalmente la policía. Porque la, gobernador, la gobernadora, la autoridad de aquí, hizo una reunión, querían abrir los bares abiertos, que podían no trabajar. Y hoy la, el mismo general dijo que sí. ...en general dijo que sí, que podían trabajar... ...y hoy viene a tirar le a uno... ...eso es una va día. ...será que él quiere que se meta a delincuentes... ...o a vender drogas... ...porque nosotros no le damos dinero... ...y por eso será que ellos joden tanto a uno... Hay, hay más negocios abiertos... ...que vayan a la salida... El nombre, ¿sí? ...que vayan a la salida... ...bueno ahí está señores... Eso, ...eso es parte de los detenidos que... ...en el día de ayer y durante este fin de semana largo... ...la Policía Nacional... Estuvo en las calles aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos por aquí, eh, vamos a ver el reporte de la cantidad de personas que fueron eh, detenidas por la por la policía este pasado eh, fin de semana. Bueno, más adelante le presentaremos, ¿verdad?, este resumen que nos llega.